son go, de Ibashi, no copyright No va a parar. ¿Qué pasará? Creo que no lo crean, va a ser una película de Ocito, Winnie ¿no? the Pooh, el terror. Nunca te voy a olvidar, punto pues, prometo palabra. <risa> ok, eso te queso a ¿Eh? Uy, casi. <risa> Tranquilo. <risa> Son amigables los animatrónicos acá. Se acerca Marte a la tierra, hay o sea, Ahí peor ese ¿Eh? tres. el primo de B no nos quiere ¿Eh? <risa> ok, se ve tétrico tétrico para los niños este <risa> a mí es un chiste, pero no está muy buena la mofe <risa> Oh, ese gato está de, de demoniosamente. Psh, psh, otra vez. No sé, es que igual va a chocar los mundos. <risa> oh, pero está bueno es En las animaciones.